Hoy es propicio hablar de tecnología y para eso tenemos un experto en el área Qué bueno que está con nosotros ya, Misael Y ¿Qué nos tienes hoy, Misael? Buenas tardes Buenas tardes, saludos, saludos. ¿Cómo están ustedes, muchachones? ¿Cómo en están? retorno, mis aéreas. ¿Cómo? Sí, ¿Qué? sí, lo necesito. Eh, ¿Cómo está todo ese pueblo franco-macorizano y todo el público que nos sintoniza a través de Telenor, Canal 10? Para mí, un placer estar aquí. De verdad ¿Qué tiene para bien. nosotros hoy? Mira, eh, ustedes saben que la mensajería instantánea más famosa ahora mismo se llama WhatsApp. Sí, hay que más chimea. Sí, claro, claro que oh. sí. Entonces WhatsApp le ha dicho a todos sus usuarios, bueno, usted se ha quedado atrás, va a tener que comprar ¿Ya? un celular nuevo. Así de ¿Cómo sencillo. Así? Sí, claro, va a tener que comprar un celular nuevo porque para el 2020, WhatsApp dejará de funcionar en algunas plataformas, en algunos sistemas operativos para el 2020. Específicamente para eh, iOS 8 y también para aquellos casos que utilizan Android, 2.3.7. Señores, lamentablemente si usted tiene un celular que está por debajo o no, o está en estas, eh, eh, eh, vamos a decir, tienen estos softwares, lamentablemente, o estos sistemas operativos, mejor dicho, se va a quedar atrás. Específicamente ya este año, este año, ya este año, Windows Phone, que lo tiene Nokia y Microsoft, ya este año, lamentablemente, en diciembre se quedan sin WhatsApp. O sea que eh, el, el, la flotilla que le dimos a mamá, ya no, que, ya, ya, ya no que quitarle WhatsApp. Hay que, hay que cambiárselo. Bueno, de que que la mamá es tuya. La mamá no cuenta con eso. No, claro. <risa> y eso, que Android, eh, bueno, en el caso de iPhone, va a tener la ventaja que todavía hasta febrero del 2020. Android va a poder utilizar WhatsApp. Incluso, déjeme decirle, actualmente las personas que tienen iOS 8, actualmente, y las personas que tienen Android 2.3, tienen limitaciones. Y si quieren crear un usuario nuevo en WhatsApp, no le permite. O sea, tiene que tener un celular un poquito más moderno. Entonces, eh, eh, explícame una cosa. Hay, una, hay un marketing estratégico ahí entre WhatsApp. Y estos teléfonos inteligentes que sí aplican para la nueva versión de WhatsApp. Eh, más Porque es como un consumismo que estamos atrayendo a través de esta nueva adquisición de WhatsApp o a esta nueva petición. Más que un marketing, WhatsApp lo que quiere es seguir eh, actualizando sus regímenes de seguridad. Entonces ya esos vamos a decir esos sistemas operativos si ya antiguos ya no, no le permite a ellos hacer esos ajustes. Pero otra cosa que le quiero comunicar y es a propósito de las primarias. Ah, de las primarias. Claro que sí. Usamos tecnología para sí, las el, primarias, El, agarismo, el bien, voto bien. electrónico, ¿eh? Bien, el voto electrónico. Es cierto lo del algoritmo. Fue <risa> El, El voto electrónico. Del este. del Este. No, entonces, a raíz del voto electrónico, no, que salió, se utilizó un algoritmo. Ajá. Que, eso dice que se puede modificar. ¿Es que alteró. ¿Qué tú opinas sobre eso, mis Mira, en lo personal, yo estuve... Ay, me encanta que él trate esto. Sí, yo estuve incluso discutiendo este tema con mi amigo, un saludo a José Guerrero, uh -huh. copropietario de Tecnofix. Estuve discutiendo ese tema porque realmente es difícil. Es difícil. O sea, ¿Es difícil que se pueda modificar un, un algoritmo? Se puede modificar, pero en este caso Alterarse. es difícil porque es que ahora nosotros tenemos, o sea, la Junta creó un rastro físico, o sea, algo que es auditable. Usted puede ir, leer el código QR y ver la información impresa y contar, y tiene que coincidir. Además, además déjeme decirle, eh, la Junta hace las emisiones, con esto no estoy defendiéndola, pero realmente considero que el voto electrónico le dio un cambio. Realmente, le dio un cambio porque es que... ¿Tú crees que es seguro? ¿Fue seguro el voto electrónico? 100% no, no es seguro. 100% no es seguro. O sea, y cuando digo... Y tú dirás, bueno, pero tú me estás diciendo que es ¿Qué probabilidades de fraude pueden existir con esos votos eh, tecnológicos? Mira, son muy bajas las probabilidades, realmente. Podríamos estar hablando de que son probabilidades muy difíciles de, y es difícil de comprobar. Inclu, incluso tú encontrar un hacker de esa categoría que te burle un sistema de esa categoría y que lo haga, vamos a decir, en el momento del conteo, es difícil. Ellos dicen que supuestamente tienen una prueba que van a presentar en la noche, hoy, Leonel Fernández. Ay, ay, ay. ¿De dónde, ay, de dónde vino ese hacker? Yo muero por esa Mira, uh, uh, hay, eh, realmente hay que, yo diría que hay que verlo, hay que, hay que ver que presenta. ¿Tú fuiste a que... votar? No, no, no, realmente no pude, porque ayer tuve un compromiso familiar, no pude, pero realmente... Pero tú examinaste cómo se ve... Entonces, sí. Entonces yo... tú entiendes que por, por, el, por el código QR y el y el, el, es como un recibo un comprobante un recibo, un comprobante es difícil de, de, de, de que haga fraude sí y realmente es difícil porque pero no es imposible no no claro claro está pero hay que ver cuáles no todavía. no no pero hay que ver realmente cuáles son las bases que tiene el equipo técnico del presidente leonel del ex presidente leonel fernández ex. sí para demostrar que se alteró el algoritmo y se discutía realmente que es difícil. Es difícil porque no es imposible, repito, no es imposible, pero es difícil el proceso. Porque eh, no solamente es algo que intenta hacer el proceso transparente, uh -huh. tanto para el, para el que vota, sino también para el organismo que está regulando este proceso electrónico. Y cuando estábamos analizando, yo estuve, incluso estuve viendo las simulaciones, uh -huh. entré a la junta. Entré eh, a la página. Eh, sí, entré a la página, hice el simulacro, vi las simulaciones que ellos hicieron, hice el proceso con ellos y realmente tú te pones a analizar y dices, bueno... Eh, la debilidad que tienen los sistemas, eh, vamos a decir, los sistemas informáticos, es que así como hubo uno que creó el algoritmo, puede venir otro y sencillamente burlarlo. Okay. Pero realmente eh, creo que fue algo eh, un poquito... Eh, bueno, fue... Se precipitó sí, no sí, se Fernández. precipitó un poquito. Y ya para terminar... ¿Tenerizar? Sí, porque okay. realmente okay. sé que no tengo mucho tiempo. Okay. Yo quiero dejarle una preguntita, o oh, bueno, un reto a todos los televidentes y es, esto un problemita que le voy a dejar a ustedes para la próxima semana una tarea okay. ¿Cree usted que vale la pena comprar el iPhone 11? Sí, vamos a tener que hablar sobre eso ya Si los usuarios quieren que se hable de eso, pues que a través de nuestras plataformas no dejen sí, saber en el video de Misael abajo, eh, que lo pongamos dividido, pueden comentar sobre eso Misael, ¿cómo la gente puede encontrarte? Pueden encontrarnos a través de Tecnofix SFM en Instagram, Facebook, también www.tecnofixsfm.com nos, nos pueden encontrar. También estamos ubicados aquí en San Francisco de Macorís. Les invito a seguirnos en todas nuestras redes. Gracias, Misael. Y de verdad, toda esa información y a la persona que querían saber sobre el fraude, Misael nos dio un... versión, ¿verdad? Subversión como profesional subversión. del área. Bueno, no es... aquí hay personas que ya nos están escribiendo a través del WhatsApp. Eh, vamos a ver, vamos a ponerlo yo lo ponen allá en pantalla, dicen saludos chicos, José Guerrero de San Francisco Macorís, dice desde mi punto de vista no creo que el expresidente Leónel Fernández sepa cómo funciona un logaritmo de esa envergadura. <risa> bueno. Eh, eh, calma, te estoy diciendo calma, que hoy, calma, es difícil. Es como que tú trabajas que en un vivero Vámonos. y me hables de pollo. Es difícil. <risa> Bebé, a... no sabes de vivir. Lo que pasa es que uno lo deja de... abierto, uno lo deja abierto a los técnicos. El, el super, bueno, el super, vamos a una pausa en el periodo de él. <risa> va... <y> <risa> <Es> <risa> vamos a una, una pausa. pausa, ¿verdad? Sí, vamos y retornamos con ella, la invitada del día de hoy, acá en Los Osorosos. I just came out of